Estamos aquí en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan Y el día de hoy entrevistamos a nuestros compañeros y les preguntamos ¿Cómo y a qué edad descubrieron que los Reyes magos eran sus papás? Acompáñanos a ver este video A los 10 A los 12 y me dijo mi hermana A los 12 y un amigo me dijo A los 10 y me dijo mi papá, creo uh, Fue como a los 10 años y fue porque los... Los vi en acción, bueno, los vi poniéndolos a regalos. Sí. A los 10 porque le llamaron a mi hermano. A los 10 años porque los vi. este A los 10 años mis padres me dijeron que ellos eran los Reyes Magos. Eh, lo descubrí a los 7 años porque vi a mis papás dejando los regalos ahí. A los 9 años y me dijeron. Pues que fue como a los ocho años, pero fue porque los vi, bajé, yo estaba abajo y los vi. es magos a los 10 años porque mi mamá me lo dijo. A los 10 y porque una Barbie tenía un precio. A los 4 y mi mamá me dijo. A los 8 y porque mis amigos me dijeron. Bueno, cuando eh, fueron, fueron a los 12 años y fue mi hermana Dana cuando estuve poniendo en mis pies mis regalos. A los 8, ¿por qué vi los regalos en el coche de mis papás? Pues fue hace como uno o dos años y no me dijeron ni los vi O sea, como que lo empecé a deducir, ¿no? y además toda la gente lo decía, ¿no? Todos los niños decían, no, pues es que tus papás no los reyes nada. A los 9, ¿y por qué me dijeron? Yo, y me dijeron en la escuela. A los 11 años, porque mis papás me dijeron? Porque ya estaba. A los 8 años y bien a mis papás trajeron los regalos en la noche. A los 6 y los descubrí. Eh, a los 11 y me dijo mi hermana mayor. A los 6 y sí, porque los colores de mis amigos me lo dijeron. A los 8 y porque me dijeron en la escuela.